En estos momentos en los que ha quedado claro quién no soporta la carga de cuidado de esta sociedad, no debemos retroceder. Este 1 de mayo debemos reclamar la equidad en el trabajo, la derogación de las reformas laborales que atiendan contra las trabajadoras, luchar contra la vulneración de los derechos de los sectores más feminizados, porque queremos que el centro de la economía sea la vida, no el mercado. Porque cuidarnos y cuidar colectivamente es nuestra elección. Por un 1 de mayo feminista.